El otro día ve el video de un cabrón que hace un hot dog de 300 varos, que no mame. Ahorita les voy a enseñar a hacer un pinche hot dog barato, porque acuérdense que entre más corriente. ¡Más ambiente a la verga! Agárrate unas salchichas rojas de dudosa procedencia y es una rajada en medio. Quítales el pinche cuero ese, rellénalas con queso, envuélvelas en tocino y entras un sartén caliente. Pastorealas y ya que estén todas doraditas, sácalas. Ahí en la misma manteca tira un putazo de cebolla en tiras y un pinche chile verde. Pastorealas hasta que cambien de color. Ahora caliente una pinche medianoche y dale. Aderezo de mayonesa, salchicha, mostaza, catsup rebajada, cebollita, rúfules piratas, el pinche chile toreado y a su madre. No paso se delga.